Desde hace ya algún tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar palabras como default, como uh -huh. eh, los bonistas, sí. como el riesgo país, si uh -huh. sube, si baja. Bueno, ¿qué significado tiene todo esto y cómo influye ¿no? en nuestra vida cotidiana? Y la pregunta clave sería, primero, ¿qué es estar en default? Y después, ¿qué va a pasar con la Argentina? ¿Ya estamos? ¿No estamos? ¿Default sí? ¿Default no? Uh -huh. Vamos a preguntarle a nuestro contador, a Diego Soliani de Valerza. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola, Diego. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. Bueno, Misión Imposible. Claro, ahí está. Ah, estamos. Estamos escuchando. Sí. Estaba escuchando, Misión Imposible. Estamos con este, una situación particular en el tema de, de, de, de deuda, ¿no? Argentina tiene, este, decía Gandhi, cuando uno tiene incertidumbre, uno no es preso porque tiene todas las puertas abiertas y hoy ¿Mm? estamos ante una incertidumbre de cara al 22 de mayo porque tenemos frente a nosotros tres puertas o tres opciones frente a nosotros. La primera es entrar en default, es decir, que no honremos nuestros compromisos. La segunda es que reestructuremos y acordemos con nuestros acreedores. Y la tercera opción es que podamos este, patear la posibilidad de, de la negociación. Para que sea un poco más más claro. El gobierno nacional tiene deudas con organismos internacionales, como el, Fondo, como el Fondo Monetario Internacional, que arregla la deuda, le dice, bueno, hagamos un programa, y está pateando eso. Tiene deudas con el propio organismo, como sería el ANSES, y no, no tiene problema porque es el mismo gobierno. Y después tiene deudas con privados. Dentro de esta deuda de privados existen de dos tipos. Las deudas privadas, que son de legislación nacional, que lo que hizo fue emitir un decreto y decir, mira muchachos, la deuda en diciembre la arreglamos y vemos, y las deudas que son de legislación extranjera. Y acá tiene un problema, porque no puede este, unilateralmente hacer una, una modificación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en, esta, en la actualidad? Argentina, lo que está diciendo el Estado Nacional es, yo no puedo pagar como está la estructura de esa deuda, es decir, vencimiento, interés, capital, no la puedo respetar y te tengo que dar una oferta, y te voy a hacer una oferta de pago de lo que yo puedo. Entonces, lo que hizo fue Argentina es presentar una oferta de reestructuración de deuda, este, e incluso dijo, mira, es esto, y tenés hasta el 8 de mayo para entrar en esta opción de pago, e este, incluso lo que se venció ahora en otro pago, básicamente. Y te daba hasta el 8 de mayo. Para que se entienda un poco más o menos de qué, de qué estamos hablando, este, Argentina hizo una propuesta en donde había una quita de capital y una, una serie de, de, de condiciones de la oferta, pero eh, eh, para que se entienda cómo es para el, para, el, para el bonista, tenemos que ver lo siguiente. Supongamos que, eh, Nico, yo te debo 100 pesos. ¿Mm? Y yo te digo, ¿sabés que estos 100 pesos que yo te debo te los voy a pagar el año que viene? Y vos me decís, ah, 100 pesos. Bueno, pero 100 pesos más los intereses. Yo digo, no, no, no, son 100 pesos. ¿Mm? Y vos me decís, no, pero 100 pesos... Con la inflación que hay, yo podría haber hecho algo, pierdo, no, no, no, no es 100 pesos. O sea, 100 pesos el año que viene, si hoy lo, lo traigo a valor de hoy, serían 70 pesos. O sea, me estás haciendo una quita del 30%. Bueno, este proceso de comparación hacen los bonistas. Este proceso de traer el valor futuro al valor presente se llama actualizar. Es decir, el valor actual de ese pago futuro a cuánto sería hoy. Y los bonistas hacen esto, dicen, bueno, todos estos bonos que yo tengo que el, que el Estado Nacional me tiene que pagar, me lo va a cambiar por otros bonos que tienen otra estructura, otros vencimientos, otras condiciones, yo los traigo a valor presente y me implica una quita del 70 o 60%. Una quita muy alta, muy, muy agresiva, e incluso por eso decimos un visión imposible, porque tiene un tiempo rápido que se tiene que resolver y además tiene que conseguir que los mismos bonistas voten su quita, entonces, no. es complicado. ¿Qué, qué pasó en la, en la, en lo, en hace poco? El gobierno salió a decir, bueno, estamos en condiciones de, de negociar, Bueno, vamos a escuchar propuestas entre nuestras posibilidades, que mejoren la tasa, o que mejoren el plazo, o la quita, bueno, vamos a escuchar. Y eso se entiende como una decisión política de ir por otras puertas. Porque si vamos por el puerta del default, que ya Argentina ha entrado en esas puertas, ya ocho veces hemos elegido esa opción, uh -huh. es muy malo. Si entramos en esta puerta, esta puerta de fuego el 22 de mayo, va a implicar, evidentemente, una restricción a los créditos, el dólar se va a disparar, inflación, no van a venir inversiones, dificultad en los programas, los activos financieros se van a derrumbar, va a salir de la crisis del COVID, va a ser mucho más difícil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esa puerta es muy este, indeseada, evidentemente, nos ahorramos de pagar 60, 000, 66 mil millones de dólares, por ahora, porque después, después terminamos pagando, pero implica muchas otras dificultades. ¿no? La otra posibilidad es renegociar, es decir que los bonistas acepten una mejora en las propuesta si se llegue al 22 de mayo con una opción. Y la tercera alternativa es que eh, el Estado Nacional pague lo que no pagó, que se venció, y diga, bueno, pero pago, no me declaré en default, y sigamos negociando, que sería la otra opción. Pero estamos en tiempo de descuento, el 22 de mayo, tomamos una decisión, tomamos una de estas puertas, vamos a elegir una puerta, y lo que nosotros tenemos que ver ahora es cuál de estas puertas está tocando a nuestra, a nuestra situación sí. y cuál es, cómo afecta esto a nuestra vida. Diego, y pensando y escuchando este panorama, estas opciones que tiene el gobierno nacional para poder eh, renegociar o cancelar o ver cómo se puede pagar la, la deuda, vos, ¿Qué crees que se puede hacer o qué crees que van a hacer? Porque hasta ahora los bonistas han rechazado la, la renegociación o la readecuación de, de la deuda. Eh, hasta hace unos días, ayer o anteayer creo que fue, eh, que, que lo, lo, lo volvieron a rechazar. ¿Vos qué pensás? ¿Vamos a entrar en default? Eh, no va a haber default porque sí va a haber un acuerdo. Digo, ¿qué, ¿Qué crees que se puede hacer? Mirá, lo, lo pro... esto es, es una decisión política, es el, ese es el tema. Una decisión política. ¿Por qué? Porque en términos eh, globales, Argentina tiene la capacidad hoy de pagar lo que se acaba de vencer y no entrar en default, y este, pero tiene que negociar la reestructuración global de los títulos. Y negociar la reestructuración global es, un, es complejo porque requiere ciertas mayorías, más del 75% de los votos en algunos casos, y este, pero existe una voluntad. Por eso es que el riesgo país últimamente cayó, porque se entiende que Argentina está diciendo no vamos a ir por default. O te pago, y lo seguimos reestructurando, uh -huh. o te mejoramos las condiciones, pero este, no quiero entrar en default. Y, y entonces, este, yo creo que pa para ese lado, vamos, para el lado de la negociación, pero bueno, el problema es que nuestro, nuestro pasado nos condena, tenemos ocho default de antecedentes, claro. entonces como, es algo incierto. Lo que, nosotros, lo que yo estoy diciendo es, el 22 de mayo es un día crítico, entonces hoy lo que nos tenemos que parar es, individualmente, y ver cómo nos puede llegar a afectar una u otra situación. Si hay default, caen los créditos, no vamos a tener acceso al crédito, el dólar se va a disparar, va a haber mayor presión inflacionaria van a haber un montón de otras situaciones, los bonos se van a destruir, las acciones de, de, de las empresas nacionales van a caer significativamente, y, este, bueno, y todo eso puede tener consecuencias en cada uno de una manera diferente, y eso es lo que yo estoy planteando. Veamos cómo cada alternativa nos puede llegar a afectar, aunque al parecer... Este, la intención del gobierno nacional es negociar, es decir, no caer en el default, reestructurar. Pero bueno, estamos en una situación en la que ellos dijeron, Mira, no te pago lo anterior y esta es la propuesta. Uh -huh. no, no dieron mucha opción. Y ahora están, bueno, espera escuchamos. Es como, es igual como, truco, haber cantado envido con un 7, en, en la 7 en la mano, haber puesto el 7 que andó envido y te cantan falta miedo y estás pensando en decir... Claro. No, no, es, es un tema de... De juego, porque si después el gobierno paga el vencimiento, las condiciones de los acreedores van a decir: Bueno, espera, vos me dices que no me vas a pagar, ya no me estás pagando. Bueno, puede complicar la negociación un poco en el sentido de que sea más costosa, y en ese juego se está, se está trabajando. Ahora, es una decisión absolutamente política, sobre todo el tema de la reestructuración, y que va a tener impacto significativo. Sí. Y, y lo que nos empezamos a preguntar y quizás también la gente en su casa es, ¿la Argentina está en condiciones, por ejemplo, de hacer un, un pago en estos momentos? ¿Tenemos esos fondos para sacar y pagar? Sí, porque el vencimiento no es, no es tan grande el vencimiento, son ah. 500 millones de dólares, y tiene las reservas como para, para afrontar ese pago. Obviamente que si vos lo ves, la, la deuda total son 66 mil millones de dólares, Sí. Eh, que en, en términos generales, en términos globales, en términos internacionales, ¿no? tampoco es tanto, pero bueno, este, hay un problema acá de, también de, de situación, o estamos en medio de una pandemia, estamos en una situación complicada, pero Argentina viene con este problema desde antes, no es uh -huh. no un problema actual, sino que ya venía desde antes, y, este, y tiene un problema de crecimiento, el problema es que yo te digo, bueno, vos me vas a pagar, ¿cómo me vas a pagar? Y eso no, no está claro ni para los argentinos, menos para los bonistas, no, claro, Diego. La, la cuestión acá es que el gobierno ya ha dicho ¿no? de que no quiere pagar, digamos, no es que no quiera pagar, sino que no lo va a pagar en los plazos que tiene que hacerlo, sino que está buscando renegociarlo. Por eso es que viene planteando esta, este tipo de, de renegociación y hasta ahora los bonistas han, que han se rechazado. se viene negando, claro. Claro, sí, se, se viene negando. Bueno, vos fíjate que una de las condiciones de la pago es que en tres, durante los próximos tres años no te voy a pagar interés, pero no, no únicamente no te pago interés, no va a generar interés a deuda. Si yo tengo 100 pesos en tres años, te doy 100 y a partir del tercer año empieza a generar intereses. El bonita se pregunta, mira, si vos me vas a pagar así, bueno, hago un juicio y seguramente lo, antes de los tres años yo voy a tener algún fallo favorable, porque esto es legislación extranjera. Entonces, este, es una, una, una alternativa, una opción de, de, re, de reestructuración de deuda muy agresiva. Entonces ahí tenemos un problema que es seguramente el punto neural para negociar y, este, y además hay otra cosa. Yo te digo, mira yo te tengo que pagar a vos, y gasto tanto. Yo te digo, mira, no te puedo pagar. Y vos me vas a decir, "Che, sí, bueno, pero gasta menos, ahorrá algo y pagame algo. Yo te digo, no, no puedo ahorrar. Uh -huh. tener que esperar. Y ahí es donde empieza a haber un tema de este sacrificio, un tema de este poner un poco de, de, los, de los dos lados para que se llegue a un acuerdo, y que es la, la parte conflictiva, porque el gobierno va a decir, mira, no puedo ahorrar porque tengo que ahora enfrentar, además de la crisis que tenía antes, un tema de pandemia, no puedo tener voy a tener un déficit público muy grande y yo tengo que tener superable para pagar intereses. Entonces, ese es el conflicto actual y en el que se están negociando, en donde el gobierno no quiere ceder eh, o mejorar o, o, o, o trabajar en la estructuración de su gasto público, y, y, el, y el bonista no quiere perder tampoco su Claro, inversión. quiere cobrar la, la plata, digamos. Borrar, sí, sí. Entonces, bueno, hay que buscar un punto intermedio. Lo que dijo el gobierno ahora es, bueno, busquemos algo, no, no, no quiero dejar de pagar. Esa es la señal. Ahora tampoco puedo, dentro de mis posibilidades, el comunicado, le damos una alternativa. Uh -huh. Esto hizo que baje el riesgo país. Si nosotros vamos por la reestructuración, que sería algo eh, eh, muy bueno para nosotros, vamos a normalizar el país, va a existir un poco más de crédito, vamos a tener herramientas como para paliar la crisis del covid entonces es algo importante y este, crítico. Por eso es que hoy quería hablar de esto porque hay una fecha límite y el 22 de mayo vamos a estar tomando alguno de estos caminos. 22 de mayo, entonces 22, día ajá. clave para todos los argentinos. Que vamos es viernes, a estar. ¿no? Viernes 22, 22 sí, es ajá. viernes. Vamos a estar muy atentos. Ojalá, ojalá que podamos, uh -huh. ojalá que ...que se den las condiciones, ¿no?, para que los argentinos no lleguemos al default... ...sabemos que es una palabra, que la conocemos, que uh -huh. la hemos vivido... ...y por supuesto no queremos volver a lo mismo. Exacto. Bueno, Diego, bueno. Eh, eh, gracias, eh, la semana que viene volvemos a reencontrarnos No puedo con, comprometer con Master... a algo a a Diego porque eh, vi por ahí un, un pianito, atrás tuyo vi un pianito. Yo no te sí, quiero sí. poner en un compromiso ahora, Diego pero para el próximo no. miércoles vos tocás algo, ¿podés prepararlo aunque sea un tilintilín? Podemos preparar algo, pero no tanto piano, yo toco saxo y perenete. ¡Ah, mirá vos! ¡Mirá! Ah, Mirálo vos a, a Diego Zuliani, ¿eh? que lo teníamos más, sí. más tímido, sí, sí, sí. Más, hablando siempre de economía. Pará, pará, pará, no... ¿pero sos intérprete o los tocas así, los acariciás? Porque yo también, <risa> <risa> yo también. <risa> Ah, sí, no, mirá. Bueno, Diego, ahí está. Entonces, para romper un poco el hielo, y, vamos a hablar, por supuesto, de diferentes temas, como lo hacemos siempre con la gente de Valerza, pero vamos ¿Vale? a conocer... otro... Eh, dejo ahí una tarea, que vaya practicando... Otro lado, oh, de Diego Suriani. Un poquitito, así. Digamos que sea un panam, panam, panam, de la pantera Uy, rosa, ¿eh? Sí. ¿eh? Algo, a, un poquitito, algo. Algo, Salgo, algo, algo, que que era, algo, algo, algo que Algo autóctono claro. Ah, bueno, ahí está, también algo, algo de acá del, de, del norte Digo, Buenísimo. ¿cómo tiene que hacer la gente Para contactarse con Valerza? Por las redes sociales O por nos mandan un correo a info O nos buscan por Google o Facebook Y es que nos mandan un mensaje Y contestamos las la preguntas Sin ningún cargo Las consultas son grat totalmente gratuitas Así que Ahí está, y vamos a, a poner El, viste, el efecto bueno. que tenía antes, el QC viste, ¡Pum! en la frente de Diego y compromiso asumido. Por supuesto. La semana que viene al interpretar claro, algo claro, con el claro, clarinete claro. o con el, con el saxo, con lo que él quiera. Gracias, Diego, querido. Claro. Nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chao.